30 segundos la foto a ver el resultado final Se le ha caído justamente el trípode con la cámara Segunda cámara que se estrella Se las putas manos <risa> <risa> venía aquí al escorial porque es un sitio yo creo que es bastante, bastante bonito para hacer las fotos y que a pesar de que es algo conocido también alberga mucha historia y también muchas leyendas como estaba construido como encima de la puerta del infierno para sellarla que bueno es una leyenda, hay otras muchas y estoy también aquí porque justamente el canal historia va a sacar una serie que se llama 12 que trata un poco sobre la influencia que tienen los astros en la creación de la historia de la humanidad y cómo determinados hechos históricos se repiten en función de los ciclos estelares. La verdad es que es una serie bastante interesante. Yo he tenido la suerte de poder ver el primer capítulo y me ha parecido una pasada porque cuenta un montón de cosas que yo no sabía. Y justamente el tercer capítulo va a hablar sobre el escorial, por lo que si tenéis curiosidad sobre este sitio, si veis la serie os vais a enterar de un montón de cosas que ya os digo que está fete. Vamos a esperar a que venga la noche para hacer fotografía nocturna. Así que no me entretengo más y vamos para allá. Ya estamos en el punto de partida para ir ah, a donde vamos a hacer las fotos. Y bueno, la verdad es que tenemos todavía un largo camino, como una hora andando más o menos. No va a ser fácil. Y nada, va a ser un poco ir a la aventura. Nos han dicho que hay animales salvajes de camino, así que no sé si será bueno que nos encontremos alguno. Espero que, que no. Sobre todo porque tenemos la pizza y no queremos quedarnos <risa> sin pizza. Y bueno, pues justamente cuando lleguemos a, al punto de destino que tenemos, ahí hemos quedado con unos amigos que son los que me van a ayudar a hacer las fotografías, que van a hacer fotografías nocturnas, que se supone que ellos ya nos están esperando allí y vamos un poco tarde. A pesar de que estamos en noviembre, por pues la noche ya refresca y sobre todo más si estamos por la noche. Así que bueno, va a ser una bonita experiencia y espero que salga bien. ¿Estás listo, Rafa? Pues, Bueno, Rafa, aquí comienza nuestro comienza viaje. La aventura. O sea, una hora caminando. Y encima es que no tenemos el GPS porque no tenemos cobertura, no tenemos datos. Así que va a ser un poco a la aventura. Bueno, tenemos palos y tenemos pista, que más queremos, sabes Sí. Confío en que todo salga bien. Vale, hemos estado subiendo la montaña. Y. De las pocas indicaciones que teníamos era, nos dijeron bordead el camino y llegaréis a un punto del muro donde está como con piedras caídas y nada a buscar, tenemos que buscar una ermita, eh, nos han dicho que están en una ermita, por lo que supongo que pasando este muro a ver si lo vemos porque con tanto árbol tampoco se ve mucho. ¿no? Bien. Bueno, pues. Se ha retrasado un poco la pizza, pero bueno, que, que, que llega, llega. Bueno, pues como dije, ya, ya he llegado aquí. Estamos aquí con eh, Rafa y Andrés, que son los expertos que me van a ayudar hoy a hacer un poco fotografía de estrellas, porque como ya dije, yo a ver, me gusta hacer fotos, pero tampoco soy muy entendido en este ámbito, básicamente porque bueno, vivo en Madrid y en Madrid tampoco se pueden hacer muchas fotos a las estrellas, al menos que te vayas mucho a las afueras. Y yo creo que hoy es un día ideal para hacer este tipo de fotografía y qué mejor forma de hacerlo con, con estos dos personajes que bueno, he visto las fotos que hacen y son una auténtica pasada antes de seguir con el vídeo quería daros como unos pequeños consejos una serie de recomendaciones si queréis hacer fotografía nocturna tampoco lo quiero hacer muy extenso ya que si buscáis por Youtube o incluso en Google os van a salir miles de tutoriales que os lo van a explicar súper bien simplemente quería deciros una serie de recomendaciones como los principales elementos que necesitas para hacer este tipo de fotografía lo primero lógicamente es una cámara y un buen trípode necesitaremos objetivos luminosos y sobre todo lo más importante es el enfoque manualmente siempre o usar la hiperfocal del objetivo La hiperfocal dice que si yo enfoco a 1.5 metros todo lo que esté de la mitad de esa distancia, de la mitad de o sea, 0,75 centímetros, hasta el infinito, está enfocado. Y lo más importante que es la comida y ropa cómoda y abrigo porque generalmente si estamos por la noche va a hacer fresquete así que tened esto en cuenta. Volvamos al vídeo. Bueno, muchos me preguntaréis de qué, por qué he venido a este sitio y hacer este tipo de vídeo y bueno, yo creo que básicamente, siendo un fotógrafo, eh, lo que tienes que hacer es experimentar con cosas nuevas, cosas que no estás habituado a hacer, porque realmente es lo que te hace progresar. Cuando tú estás en tu círculo de confianza, que es como ese círculo donde todo lo que haces, pues lo conoces, estás habituado a ello, evidentemente te sientes cómodo dentro de ella, pero que es como que no progresas como deberías de progresar, ya que todo te resulta muy fácil entonces siempre viene bien como salirse de ese círculo para experimentar con cosas nuevas cosas que no conoces porque eso es realmente lo que te ayuda a progresar y eso realmente es lo que te ayuda a mejorar como fotógrafo y bueno todo esto gracias a, a lo del capítulo que vi del canal historia porque cuando me lo enseñaron me quedé un poco asombrado de todo lo que esconde el mundo de los astros. Que es fascinante. Y ya os digo, si os gusta todo este tema de, de las estrellas, os recomiendo mucho que lo veáis. Porque a mí me ha parecido un capítulo magnífico. Y como ya has dicho, el tercer capítulo justamente va a ser de, del escorial. Así que qué mejor forma de complementar este vídeo con el capítulo que tienen ellos. Bueno, volviendo un poco al terreno de... De las fotos, eh, vamos a estar en esta parte de la ermita y cada uno nos vamos a posicionar eh, en una posición diferente para tener un cuadre distinto. Uh, se le ha caído justamente el trípode con la cámara. Hostia, hostia, tío. Y la cámara tiene seguro el objetivo, no. Este es uno de los riesgos de la fotografía. Hay que tener mucho cuidado porque estamos justamente en este caso en la cima de una montaña y el viento es bastante fuerte. Es que no, esto es algo normal que le puede pasar a cualquiera y bueno pues simplemente que hay que andar con mucho cuidado. Ya hemos terminado de cenar y vamos a ir a la última localización, que es otra ermita, que vamos a hacer fotillos. Así que va a costar un poco salir porque hace mucho frío y por lo menos nos hemos calentado aquí un poquillo. Saliendo. ¡Uf! de puta vida, sí que hace frío aquí. Y dime, dime. campeón! No es nada personal, tío, pero te toca ir ahí. Hala. Tú mismo. Esta puta. Esto es una. Es el sitio más seguro del coche. Ya te digo, ¿eh? <risa> el sitio más seguro. <risa> <risa> y, y tengo mira, esta... tío, esto. Esto es como ah, no, un volante no, no, no, no, tío. Puedes ir conduciendo tú es, también. El, el, que, el que rompe paga, ¿eh? <risa> <risa> <risa> tío, me mola, me mola el sitio. <risa> que no vamos. Hola. Apretado vamos, <risa> ¿sabes? Sí pero, este va a pero bueno. <risa> Vamos a hacer a ahora una foto. Eh, yo me voy a poner justamente lo que es en la entrada de la capilla, con una linterna que es súper chula, que tiene como una bombilla por fuera. Va a estar unos segundos, luego voy a tapar la linterna y me voy a esconder mientras eh, que la cámara que está haciendo fotos pues va a hacer una larga exposición, va a capturar el momento en el que yo estoy con la linterna, se va a tapar mientras no, está haciendo la foto para luego cuando se destape yo ya no estoy vale, y así tío. coger la iluminación de la capilla. Segunda cámara que se estrella Con un rocecillo Pero no parece funcionar bueno, Segunda cámara que estrellamos <risa> <risa> Espero que, que, que las dos cámaras que queden No sufran un accidente tampoco Pero joder, menudo día, o sea Nos está pasando de todo, ¿eh? Vale, bueno pues Vamos a terminar ya lo que es el vídeo con un tipo de fotografía que a mí la verdad es que o sea, me encanta, me encanta verlo que es súper espectacular, que son las circumpolares coche eh... coche Vale, bueno, como veníamos diciendo qué consiste más o menos eh, Lo que tenemos que hacer es sacar eh, una larga exposición, dejar la cámara exponiendo o, en su, o hacer distintas fotografías para luego componer eh, lo que sería una imagen con el movimiento de las estrellas en el firmamento. Esto, si apuntamos a la estrella polar, que en principio es la estrella que está más quieta, alrededor de ella irán dibujando círculos, y bueno, pues eh, conseguimos imágenes que a muchos nos gustan. Y nada, pues hasta aquí ha sido el vídeo de hoy. Es algo diferente a lo habitual en el canal. Se lo debo de agradecer a ellos, que por abajo pondré la descripción de, de sus redes sociales. A ver, para... sí, ya es. Hay que dar las gracias a Inoa que no ha salido por aquí por vale. el vídeo. Nos ha ayudado mucho lo que es la iluminación y también Rafa que está por ahí atrás. Hacer fotografía nocturna no quiere decir que tu cámara se te vaya a caer, o sea, porque ha sido mala suerte, que justamente yo creo la primera vez que salgo a hacer fotografía nocturna y dos cámaras se van al suelo, son incidentes que pasan que se le va a hacer, sí, por lo menos nos han roto la... Bueno, Nah. <risa> lo ha hecho para que duela, ¿sabes? Lo ha vale. hecho de verdad, una pullita, el cabrón, ¿eh? Y nada, os dejaré por aquí arriba una tarjetita con, con el primer capítulo de la serie 12 del canal Historia Hasta aquí nada, hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado, comentad lo que queráis por abajo compartirlo, darle me like, gusta, suscribiros si no estáis suscritos Bueno chicos, nos vemos, hasta luego Adiós o sea, está con un pedruzco esto. O sea, es un bloque de hielo ahora mismo. Pero bueno, que oye, que está rica. O sea, tiene que estar rica. Recuerda. A las 10 en el canal Historia.